¿Qué tal? Buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Esta rueda de prensa tiene, tiene que ver con el problema que estamos sufriendo estos días, sobre todo los, los chicos, nuestros hijos, en los colegios. Hoy mismo me comentaban que en el colegio Miraflores de San José, a las 9 de la mañana, había 33 grados. Bueno, pues la una situación es la que, que exige pues, la medidas inmediatas ¿no? de eficiencia energética para adaptar los colegios a las altas temperaturas. ¿no? Yo creo que estas medidas que vamos a proponer se podrían implementar ya pensando en, el, en el que el año que viene esta situación pues no, no sea sufrida como la están sufriendo ahora los, los chicos en los colegios. ¿no? Estamos hablando sobre todo de mejorar los aislantes en las fachadas, en introducir sistemas de aerotermia, de aire acondicionado, sobre todo también de abratar la factura de la luz con la implementación de placas fotovoltaicas en los, en los tejados, y sobre todo también de renaturalizar los patios de los colegios. ¿no? Los patios tienen mucho, mucho cemento, mucho asfalto, y habría que reverdecerlos de alguna forma, que hubiera sombras, que hubiera sombras naturales bajar las temperaturas del entorno con entoldados, ver qué sistemas se pueden, se pueden instalar, ¿no? Recordar que hace, hace bien poco, hace una semana, nosotros hablábamos de, de refugios, refugios eh, climáticos pensando en la ciudadanía en general, en que hubiera espacios que en los que la temperatura no superara los 26 grados y los colegios, como no, deberían ser tenidos en cuenta, ¿no? Estamos con un gobierno que ha hablado mucho de, de rehabilitación, pero en materia de rehabilitación de, de equipamientos públicos, nada de nada en tres años. ¿no? Nos parece que deberían haberse tomado la emergencia climática con un poco más de interés. Nosotros en la anterior corporación les dejamos trazados una serie de planes estratégicos que tenían que ver con la movilidad, con la calidad del aire, del agua o de las zonas de biodiversidad que han sido de alguna forma, metidos en el cajón, pese al esfuerzo y el trabajo que llevó para muchos técnicos municipales, expertos y tejido asociativo y vecinal. ¿no? Bueno, pensamos que, que habría que, que hacer una inversión pública urgente, sobre todo pensando en aquellos colegios públicos eh, en los barrios más antiguos, porque son pues edificaciones peores, con peores aislamientos y con mayores contrastes térmicos, ¿no? En ese sentido, pensamos que deberían priorizarse las inversiones eh, por ese lado, ¿no? Y bueno, y en definitiva, en tanto en cuanto al ayuntamiento, es quien, quien tiene que asumir el mantenimiento de los colegios que menos, ¿no?, que, que pensar en, en abaratar la, la factura eléctrica, ¿no?, a través de la implementación, como os he dicho, de esas placas solares o, o estudiar la posibilidad de implementar la aerotermia. En definitiva, bueno, esto de la emergencia climática se la tome más en serio este gobierno y empieza a plantearse inversiones públicas en equipamientos que buena falta hace, sobre todo pensando en, en sectores vulnerables como, como la infancia ¿no? y lo mal que lo están pasando estos días, claro. No lo, hemos, no lo hemos cuantificado, pero sabemos que hay un estudio sobre las, eh, de prefactibilidad sobre los tejados en equipamientos escolares, pues bueno, eso debería ponerse ya en marcha de una vez, ¿no? porque eso va a permitir pues tanto abaratar la factura como posibilitar el autoconsumo para, para vecinos que estén próximos a los colegios. ¿no? O sea, que eso también permitiría abaratar la factura de, de gente de gente próxima, ¿no? Todo esto hay que, hay que darle una vuelta, ¿no? Pero no podemos darte ahora una cuantificación económica porque exigiría no tener toda la relación de todos los colegios, ver qué capacidad energética de, de captar energía tienen a través de las placas solares. Pues para eso necesitamos que los estudios que ha hecho el Ayuntamiento nos los pase, ¿no? pero aquí ya estamos con un problema de transparencia, que pedimos los informes y primero nos enteramos por la prensa y al mes nos llega con suerte el informe, ¿no?